Bueno, nos encontramos aquí en Tienda Fripaca para realizar el sorteo del mes de papá. Estamos con Lucrecia primeramente. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucrecia. Sí. Bueno, ahí con... Catherine. Muy bien. Bueno, eh, vamos a ver la, la urna. ¿Cómo ha sido la participación, Lucrecia? Eh, muy buena. La verdad que participaron mucha gente. Eh, la, el Participar a partir de 600 pesos era la compra. Y bueno, la verdad que tuvimos... Una, una buena participación clientes que han, han realizado más de una compra de pronto sí, sí, sí, claramente que sí eh, puede ser que, que una persona haya participado por más de una vez Bárbaro. bueno, tenemos por aquí la, la urna con los cupones vamos a ir abriendo y revolviendo para sacar cuatro ganadores de cuatro vouchers de dos mil pesos sí, el, el voucher sí de valor de dos mil pesos revolver, revolver, mucho, mucho Bueno, le deseamos a todos buena suerte, por supuesto. Muy bien, en la mano de... A ver... De Catherine. El primero es... Bianca Villanueva. Ahí vamos, tapamos el teléfono. Perfecto. Muy bien, felicitaciones, Bianca. Felicitaciones. felicitaciones. Bueno, seguimos con el segundo participante. Bianca se lleva una orden de 2.000 pesos. Una compra de 2.000 pesos. Así que te esperamos, Bianca. Se va el segundo. Mary Villanueva. Bueno, Mary Villanueva. Muy bien, felicitaciones, Mary. Felicitaciones. Otra orden de compras de dos mil pesos para comprar lo que quiera en la tienda. Bueno, va el tercero. Graciela Mederos. Felicitaciones Graciela. Muy bien, bueno, muy bien. Y vamos con el cuarto y último, se, se salió uno ahí también. Revolvemos bien. Vamos a El cuarto. El cuarto y el último. Gladys Alvariño. Ay. Bueno, muy bien. A... Felicitaciones. felicitaciones. también. Muy bien, verdad, felicitaciones, verdad, Gladys. Y vamos a, a reiterar los cuatro entonces. Ahí, a ver, Lucrecia. Bueno, a ver, tenemos a Bianca Villanueva. Esperamos, Bianca. Felicitaciones. Eh... Mary Villanueva. Mary Villanueva. Graciela, Medero. Graciela Medero. Felicitaciones también. Gladys Alvariño. Gladys Alvariño. Bueno, muchísimas gracias por participar y bueno, como siempre los esperamos en Tienda Fripaca, que siempre tenemos un, un sorteo y bueno, y ahora es con todas las eh, ofertas de invierno, la liquidación. Así que está, los esperamos. Muchísimas gracias por participar. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, la